Hey, bienvenidos a Clássimas. Yo soy Messi. Yo soy Clasi. Comencé usando mi base Dermacol en el color 222, pero muy pronto me di cuenta de que estoy mucho más bronceada de lo que creía. No me sirve. Y lo que tuve que hacer es, bueno, encima de eso, ponerme mi base Yui en el color caramel, que anteriormente me quedaba oscurísima pero este año ha habido mucho sol lo siguiente que ayuda mucho a verse más joven es usar un buen bronceado yo lo estoy haciendo con este color de LA Girl Beautiful Bronze y una buena iluminación del rostro con un buen concealer en este caso L Tarte Shape Tape En las cejas lo más importante es que no te queden demasiado finas ni demasiado marcadas ni demasiado oscuras. Las cejas mientras más gruesas están más joven te ves. Y en este caso no las quise definir demasiado ni hacerla muy oscura para verme más fresca y más jovencita. Y para la sombra de los ojos elegí una sombra con un color bien divertido no uses un marrón o algo así mientras más divertido es el color más fresca te ves, más bonita, más joven y es la única sombra que voy a estar usando la estoy colocando directamente en mi cuenca esto es muy bueno para las personas que tenemos el párpado caído solamente en la cuenca y un poquitín más arriba para que se vea y en el párpado móvil me puse un iluminador que es prácticamente como el color de mi piel, pero solamente con un poquitín de brillito que me haga ver fresca. Y no hice más nada con los párpados. Lo siguiente que hice fue colocarme más cara, pero solamente en el párpado superior. Abajo no me puse absolutamente nada oscuro ya que eso marca más las líneas de expresión o las hace ver más las arruguitas. Voy a usar por primera vez Aunque este color me encantó, más adelante verán que me puse otro más rosita que me hizo ver un poquito más infantil, yo diría. ¿Te gusta? Si crees que ha funcionado y me veo más joven, regálame un like y suscríbete a Clássimes. Yo tengo 36 años, así que si yo puedo verme así, tú también. Te veo pronto.